quieres hacer una web en wordpress con dominio incluido en menos de 10 minutos de manera fácil y a un coste de menos de 4 dólares euros al mes pues aquí vemos cómo ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Juanjo Amengual, desde el 88 en marketing. Esto es plandenfoque.com y vamos directamente al grano para ver un sistema, un método, un hosting que acabo de encontrar donde puedes hacer de una manera fácil, rápida y con el sistema que más se usa, o sea, el WordPress, y en menos de 10 minutos una web y tenerla en la nube. Para estar en el siglo 21 no te pierdas este vídeo. Hasta el final, vamos a ver cómo se hace. Y empezamos. Lo primero que vamos a hacer es meternos en la web donde os voy a decir y de una manera fácil, si queréis podéis pulsar biplan.es o lo os pongo donde podéis ponerlo en, en la descripción de este vídeo. Desde ahí veréis que hay un par de planes, evidentemente vamos a coger el plan que es básico, el que veis aquí, que es suficiente, es WordPress y desde 3,95 dólares. Lo mismo casi en euros al mes e incluyendo un dominio tenemos la posibilidad de arrancar con una con una web eh, WordPress. Vamos a poner el dominio donde nos dice el dominio que queremos. Si tenemos uno lo ponemos, si no pues en la caja que veis de la izquierda eh, vamos a ver cómo podemos empezar a buscar un dominio. Pues buscamos un dominio, ponemos un, un nombre en la caja de la izquierda y aquí voy a poner plan de enfoque. Como tengo muchos registrados, voy a ver si hay alguno que esté libre. Buscamos el punto info, este no, vamos a volver atrás, seguimos para adelante. Efectivamente, me dice que puedo eh, crearme mi cuenta desde una cuenta de Google o poniendo todos los datos. Vamos a poner todos los datos que te requieren. Hay que decir los datos pues del de nombre, el país, la ciudad el bueno el mail el número de teléfono etcétera etcétera es simplemente un registro podéis hacerlo desde google pero os van a pedir todos los datos para tirar adelante de momento solamente hemos escogido un dominio hemos escogido la extensión y si seguimos arrancando todos los datos automáticamente vamos a poner aquí la, la dirección etcétera etcétera eh, y luego automáticamente lo que vamos a hacer con este con este hosting que donde hemos, donde hemos aterrizado que es completamente seguro es, es norteamericano lo que hacemos es eh, darnos de alta y además nos damos de alta ya con el dominio que hemos adquirido el siguiente paso va a ser muy fácil ponemos el, el número los datos que, que requiera todo nuestro nuestro dominio ya veréis que los pasos si los seguís tal cual podéis hacer perfectamente ahí cogemos la, la, el package information cogemos podéis elegir insisto, desde 4 euros dólares al mes tenéis el dominio incluido y todo hablamos de una web sencilla quitamos todos los extras porque de, por defecto vienen los extras que no es que no sean interesantes pero bueno vamos a quitarlos aquí pondríamos la forma de pago simplemente poner la visa y a partir de aquí ya entramos en qué tipo de plantilla queremos estamos en wordpress ¿eh? fijaros que ya estamos nos hemos metido vamos a coger cualquiera pero hay plantillas de todos los gustos eh, el sistema te permite vamos a usar bueno, te pones encima y usamos el, el tema que, que requiere eh, automáticamente al poner uno ya está simplemente empezamos a construir vamos a pulsar el start building y ya estamos dentro de wordpress tenemos un asistente que se llama Bluehost, como lo veis arriba, y aquí simplemente ponemos, empezamos, es un asistente que hay que seguir al pie de la letra. Ponemos en, en, en el título de la, de la página, en mi caso es plan de enfoque, y ponemos una descripción, Bueno, yo voy a poner pues, eh, marketing eh, y, eh, y gestión de tiem, del tiempo, por ejemplo. ¿no? ¿Queremos lanzar plan de enfoque? vamos a poner y decimos que sí, que queremos lanzar plan de enfoque. ¿Qué tipo de página queremos? Una donde estén todas las noticias, la de la izquierda, o una estática, la de la derecha. Hemos cogido la estática y dice, bueno, pues vamos a lanzar ya plan de enfoque. Vamos a conectar con, con WordPress, si tienes un WordPress, nosotros en este caso no tenemos, yo tengo un WordPress de Jetpack, pero decimos que no, y vamos a lanzarlo. Nos piden los datos, vamos a poner unos datos pues para que además simplemente en la página de contacto aparezcan nuestros datos yo aquí voy a poner unos datos pues bueno pues que, que saco por aquí plaza por Mallorca, no sé qué, es para que él automáticamente en la página de contacto pueda poner estos datos si seguimos paso a paso como veis estamos en WordPress, no es ni Wish ni nada por el estilo, es un WordPress puro y duro y de una manera fácil eligiendo y siguiendo los pasos ya te dice bueno, ¿quieres vender online? yo le he dicho que no y ahí tenemos la página en, la primer, en primer lugar, la columna a la izquierda, el título de la descripción, eh, si está la página, y bueno, podemos customizar, en el botón de la derecha, la página de bienvenida, vamos a poner la, la página de bienvenida, nos dice que, que pongamos los datos, bueno, yo voy a poner la homepage, que es la página, la página de aterrizaje y la página de bienvenida, la primera, y yo voy a poner inicio. Y en el texto me pongo en la cajita como si fuera un WordPress y pongo pues un texto cualquiera. Pues eh, bienvenido a mi negocio y aquí hacemos esto. Yo aquí, aquí cuento, pues cuentas realmente de qué va tu negocio. O puedes poner el párrafo de copiar y pegar que quieras. Puedes pensártelo, repensártelo y cómo es como una plantilla de WordPress porque así funciona de, de, de Word. Pues simplemente vamos adelante, hacemos el update, subimos una imagen con el botón. Yo cojo una imagen de plan de enfoque cualquiera, la subo automáticamente veis que se está poniendo la imagen la pongo centrada es pues como si fuera exactamente un word microsoft word la pongo en tamaño medio para que no para que no ocupe mucho el tamaño de la derecha en el, el bloque de la derecha veis que se está trabajando sobre lo de la derecha la pongo en updating arriba a la derecha update y ya tenemos una página que es concretamente la página de inicio nos falta todavía mucho ya viene como veis veis aquí está aquí os cuento la página de inicio esto está hecho muy mal pero basta que escojamos un fondo en blanco y punto ya está nos vamos a customizar y seguimos customizando veis dónde están los, los lápices aquí donde están los lápices podemos cambiar vamos a cambiar el título pues venga he pulsado el lápiz de change in the de customizer y aquí pongo el título ahora veis cómo sale plan escribo en la columna de la izquierda plan de enfoque abajo pongo lo que quiero poner marketing y productividad por ejemplo estamos haciendo una prueba aquí en plan de enfoque cambiamos el texto del botón y ponemos contacta y este botón lo vamos a dirigir a la url de la página de contacto entonces a partir de aquí elegimos una imagen para que esté de fondo yo la verdad es que no había pensado, pero vamos a coger una imagen pues, eh, que tengamos por ahí, a ver si encuentro una imagen plana. Eh, yo os aconsejo que cuanto menos complicada sea la imagen, mejor, porque así se verán las letras que pongáis. Vamos a poner una imagen de, del mar, el fondo es azul, las letras se verán, como estáis viendo, y veis que nos faltará solamente el menú. ¿Veis? Aquí tenemos la bienvenida, el blog, y nos faltará añadir al menú. Bien, pues eh, vamos al menú, pulsamos el boli del menú, Aquí veis la, la imagen, aquí tenemos la página tal cual está quedando, nos vamos arriba, siempre arriba y nos vamos a Dashboard. Aquí podemos perfectamente customizar desde esta plantilla el menú. Vamos a la página de contacto a crear una página nueva. Página de contacto, ponemos contacto en vez de contactas, ponemos aquí en, en, en, en, el, en los datos de contacto ponemos todo lo que queráis poner. Nosotros estamos aquí, allá, acullá, podéis poner los datos de contacto. Hola. Por defecto viene un formulario, como veis aquí abajo hay unos códigos raros. Es un formulario de email donde pues pueden poner nombre, asunto y enviar un mail directamente. Lo, lo vemos aquí. Ahora voy a quitar el, el código este, pero da igual. Basta que pongáis los datos de contacto porque lo que estamos haciendo ahora es la página de contacto tenerlo claro esto es la página que ya tenemos una página creada que es la de inicio y ahora vamos a crear la página de contacto y luego crearemos pues las páginas del blog hacemos un update guardamos este este dato arriba a la derecha veis que pone update lo update ya está hecha ya está hecha la página ya tenemos dos páginas y la cabecera. Ya tenemos todas las páginas. Las veis aquí donde salen la del blog, es una de por defecto, la de contacto y la de inicio son estas dos que hemos hecho nosotros. Las otras ya vienen por defecto. Política de privacidad, etcétera, etcétera. Si te vas a la columna de la derecha en páginas, puedes ver todas las páginas creadas. Bueno, como ya tenemos dos páginas, ahora podemos hacer un sinfín de cosas. Por ejemplo, no hemos preparado el menú, pero si nos vamos a Bluehost arriba del todo, te dice todo lo que puedes hacer. Puedes hacer páginas, ad new, lo veis. Vamos a añadir una página nueva y voy a crear una página que se llame quiénes Somos, por ejemplo. vale Pulsamos quiénes Somos, nos vamos al segundo bloque, esto va por bloque y ponemos quiénes Somos, fácil. Podemos poner texto, podemos poner imágenes, nuestra historia. O sea, os recomiendo que sea breve, puesto que la gente no lee mucho y que diga sobre todo los valores que tenéis como empresa. ¿No? Vale, pues una vez hecho nuestra historia, que puede ser lo larga que sea, pues guardamos la página y ya tenemos entonces tres páginas hechas. En el menú de arriba de Bluehost, este de los cuadrados, podéis también customizar un montón de cosas. Vamos a customizar el tema. Aquí os va a pedir, por ejemplo, eh, vamos a añadir el famoso menú, Add Menú a la derecha. Veis que pone Primary Menú, no hay ningún menú creado, lo creamos, Principal, le damos al OK y veis que lo ponemos en Primary Menú, que es el menú principal de arriba. Dicho esto, vamos a añadir un artículo. Add item. ¿Qué item vamos a añadir? Bueno, pues vamos a añadir todas las páginas que hemos hecho. ¿Quiénes somos? Contacto, blog e inicio. ¿Veis que se han puesto? Bueno, pues ya tenemos las cuatro páginas de la columna de la izquierda. mirar arriba cómo ya están. ¿Quiénes somos? Contacto, blog e inicio. Las páginas que hemos creado previamente esas páginas pues ya están creadas veis el blog que ya está creado pero en el blog hay que darle noticia publicamos izquierda ya está publicado con lo cual esto ya está guardado acordaros de guardar las cosas y seguimos eh, dándole un poquito de apariencia eh, aquí tenemos el menú de BlueHost que es muy fácil Posts. vamos a hacer un post para que veáis añadimos el título del post noticia 1 como puede ser cómo hacer lo que sepáis hacer en vuestra empresa negocio o seais emprendedores es una noticia simple pura y dura y como si fuera un procesador de textos eh, pues ponemos texto y ponemos eh, noticia titulares ponemos eh, sangría ponemos imágenes lo guardamos y ya tenemos una entrada de nuestro blog lo vais a ver Vamos a Bluehost otra vez, arriba a la izquierda y veis un poco aquí el menú y el primer, la primera noticia, la veis a la izquierda que pone noticia 1, bueno, pues ya tenemos esa noticia 1 que puede ser evidentemente mucho más larga. Luego podríamos, eh, podríamos tunear todo esto, evidentemente. Bueno, ya sabes, apúntate en el link que va ahí en la descripción de este vídeo o aquí ya sabes que puedes suscribirte y ver cómo puedes conseguir estar en la red sin que te cueste un potosí espero que esto te haya servido seguimos hablando de marketing en este canal en plan de enfoque .com. ya sabes que aquí hay dos vídeos que siempre puedes seguir en cualquier momento nos vemos en el próximo capítulo hasta luego un saludo chao